a lo que eh, nos marca la agenda sin lugar a dudas, lo que sucedió anoche, este incidente vial en la zona del Chayao que eh, le costó la vida a dos personas. Allí está nuestro compañero Pablo, Gamba Pablo, adelante. Muchas gracias, Tano. Estamos en el interior de Sueños de María. Así se llama este barrio. Está a tan solo 100 metros de la rotonda donde lamentablemente perdieron la vida dos personas, una mujer y un hombre. Sí, esto lo podemos confirmar a esta hora de la mañana. Y vamos a hablar con Karina Ruiz, que es vecina eh, de aquí del barrio. Eh, representa también al barrio de la Unión Vecinal. Eh, bueno, y bueno, Ella nos va a hablar porque estamos justamente al lado de una de las viviendas eh, donde vivía eh, Brenda López. ¿sí? Estamos eh, en la vivienda donde vivía Brenda López, que es una de las mujeres que lamentablemente eh, perdió perdió la vida. Sí, eh, Viviana me decía. Sí, Dayana. Dayana, Dayana López. Sí, Dayana López. Eh, acá vive Dayana López, no sé si se enfoca, es Dayana López, al lado es Pablo, los dos son vecinos, fueron los dos chicos que, que... La, la casa de la otra casa que sigue es de la chica que está internada en el hospital en este momento. ¿Cuál es la información que tienen hasta el momento, Karina? Eh, sin duda, eh, llegamos al lugar, nos encontramos con la mamá de Dayana y, y están todos muy mal por esto que ha sucedido. Salían todas las noches a hacer ejercicio y anoche habían salido justamente a hacer ejercicio. Esto, todas las noches salían a caminar. Se habían hecho muy amigos, porque Dayana hace muy poco que eh, ya venía, la casa la tenía casa bastante, pero hace un año, en la pandemia, se vino y se quedó a vivir acá. Entonces se habían hecho muy amigos. Eh, colaboraban acá en el barrio, salían juntos, iban a comprar. Se habían hecho muy amigos con ya el... o sea, todo, todo. ¿Qué es lo que se sabe del accidente hasta el momento? Nosotros lo que sabemos es que este auto, este hombre ya venía eh, por Champagnat a muy alta velocidad, es más, se cree que nos han dicho que ya había entrado una alerta en el 911. Cuando viene él por la rotonda, eh, hay una moto haciendo la rotonda y él o no lo ve porque iba distraído con el teléfono, cuando hace el volantazo se lleva a los chicos por delante que estaban sentados al lado del árbol. Claro, porque me decías solían hacer ejercicio y se sentaban en el lugar a conversar. Se sentaban un rato a conversar, eh, porque uno nunca espera que alguien se va a subir a la vereda o a una seca a atropellar a alguien. O... El auto tiene que ir a una velocidad, esa rotonda es eh, no la respeta nadie. Esto no es la primera vez que pasa, no tan grave como esto, pero sí ha habido, han habido otros accidentes y no respetan la rotonda. Generalmente la gente que viene de, de los barrios de arriba eh, se creen con una impunidad muy grande porque ellos, como ya ha pasado con un vecino que también le pasó lo mismo, eh, queda en la nada esto. Son tres personas las que salieron eh, a caminar porque se hablaba de una cuarta persona, pero esta sería la de la moto. Claro, la cuarta persona vendría siendo el señor de la moto, eh, que él está bien. Sí, él, él esquivó el auto incluso. Entonces, cuando él esquiva y el auto también, atropella a los chicos. Dayana era eh, celadora en una escuela. Dayana es celadora, sí. Sí, sí, era celadora, ¿En qué sí. qué escuela? ¿Aristides Villanueva? Aristides Villanueva, sí. ¿Era una mujer muy trabajadora? Llegaba todos los días a las 15 horas. Ella era muy trabajadora, muy dedicada a sus hijos. Ella tiene dos hijos chiquitos, uno de 7 y uno de 12. Uh -huh. Esos niños ahora... Están desprotegidos, eh, la, la abuela está muy muy preocupada porque hay uno de los nenes que, que es el mayorcito eh, Está totalmente con todos los días, 24 horas, tienen que estar con acompañante terapéutico La mamá era la única sostén de familia eh, Decían que presenta autismo Autismo, y eh, tiene psicosis, entonces sí o sí necesita el acompañamiento terapéutico Que eso se lo brindaba la mamá con su obra social Ahora eso quedó, no tiene, no tiene nada, el nene quedó desprotegido los tres trabajadores, eh, también la persona que falleció al lado de esta casa donde estamos, eh, al lado de casa de Dayana, eh, una persona trabajadora, el hombre. El, el chico era muy trabajador, era muy comprometido con el barrio, era muy buena gente, eh, trabajadora, humilde, respetuosa. Eh, chicos como de la edad de él, que 26 años, la verdad que no, casi como que no se ven, muy muy respetuoso, muy trabajador, colaborador con el barrio, eh, con los vecinos, ¿no? muy buena gente, los dos, muy buena gente consternados me imagino, todos sí, en el barrio, ¿no? Sí, sí, porque no, o sea, como digo, no es la primera vez. Ustedes, justamente el, el, el año pasado, en dos años, creo que tomaron, hicieron, cubrieron una nota también de un vecino que había fallecido en lo mismo, un accidente de auto en, en la otra rotonda. O sea, eh, en esta parte no se respeta, no se respeta. Andan como, a mucha velocidad, ¿vale? alta velocidad. Alta velocidad y eh, no no les importa no les importa porque es otra vida, no les importa. Eh, como, como le digo, cuando yo llegué, que yo estaba, vi a Andrea, que es la chica que está en el hospital. Primero no la reconocí, pero después cuando la reconocí, porque yo me acerqué a los otros chicos y, y no podía reconocer, no se podía reconocer realmente, entonces tomé a la mano a Andrea y, y, y después yo lo vi, el hombre que se bajó del auto, y él estaba ahí parado como si nada con las manos en el bolsillo, se acercó al, al, al, como para mirar qué había hecho y nada nada. ¿pudiste hablar con eh, la tercera mujer que, que ha quedado con vida que está en el hospital? En, ahora en este momento no, pero sí en el momento que estuve con ella, estaba muy mal eh, tiene politraumatismo, estaba en el hospital central eh, comuniqué a la mamá de Dayana, de, me ha tocado como comunicarla a la familia más que nada Imagino el dolor y, y te acompañamos en este dolor también como vecina y a la mamá que nos tocó justamente hablar con ella y realmente está muy dolida y no es para menos con esta situación. Y sí, es algo muy triste, o sea, la pérdida de un hijo, es un hijo, son dos amigas, dos amigas, dos vecinas, los conozco a todos mis vecinos, le puedo decir el, de todos mis vecinos, son dos chicos buenos, una chica que tenía toda una vida por delante, O sea, no, o sea, no es justo. O sea, necesitamos que las leyes de tanto sean como más severas. Porque si no es como que matan a alguien y esa vida no vale. No vale. Acá ha dejado muchas familias destruidas, niños sin su madre, niños que están desprotegidos ahora. ¿Qué hacemos con esos niños? ¿Quién le dice a los niños ahora? ¿Quién les habla? O si a él la atropelló, tiene su plata, tiene todo. Eh... Y ya seguro que debe estar en su casa. Tres familias destruidas porque salían los tres juntos a, digo, a caminar, ¿no? Porque esperemos que la tercera persona se salve, pero queda ese dolor de haber salido como cada noche a, a trotar, a hacer ejercicio y que haya pasado esto. No, es que es muy muy, es muy terrible. Andrea, que es la que está en el hospital, eh, es una chica muy buena, muy trabajadora. Ella trabajaba todo el día. Llegaba casi en la noche acá. Eh, le gustaban muchísimo los animales, era rescatadora de animales, tiene todos sus perritos en la casa, todos los perros que ha eh, eh, encontrado los castraba, los dejaba en su casa, los ubicaba. Es eh, una, una chica muy buena. Los tres tienen la misma edad, aproximadamente sí, la misma. 23, edad. 27, 24. Karina, muchas gracias por tu testimonio y lamentamos mucho lo que ha sucedido. Gracias a usted y le pido justicia, que las leyes tienen que cambiar porque no puede ser que una vida no valga nada. Eh, hoy el hombre este debe estar en su casa y siempre todo esto se tapa con dinero. Por favor, necesitamos que las leyes sean más eh, severas y que apoyen a la familia. Acá necesitamos que apoyen a la familia porque realmente lo necesitan en este momento. Gracias. gracias. Bueno, hasta allí la palabra de Karina Ruiz, que es eh, vecina ¿sí? de aquí del lugar, de la Unión Vecinal, también representa a la Unión Vecinal, eh, quien se muestra muy consternada. No es para menos, Tano, aquí uh -huh. inunda eh, justamente eh, lo, la tragedia, no, porque sí, claro. la verdad que la, la familia, no, no hay consuelo para esta familia. Cuando llegamos nos encontramos con la mamá, que incluso la tengo a mi costado, no quiere hablar, obviamente vamos a respetar la decisión de la familia, de la hermana, son cinco hermanos. Eh, y lamentablemente Dayana perdió la vida, así uh -huh. fue a hacer ejercicio como una de las tantas noches y se encontró con, con, con la muerte. Eh, está muy mal la familia, eh, no es para menos. Esperamos que la tercera persona, que es otra mujer, eh, salve su vida. Uh -huh. eh, y no quedan más palabras para decirte, no, no, ¿no? la claro. familia está totalmente destruida. Estamos en el barrio eh, Sueños de María, ¿sí? un barrio que sin duda se despierta con una Terrible noticia, Sí, terrible noticia porque es un barrio chico, se conocen todos y a Dayana López la quería mucho la gente, Sí, era celadora de la escuela Aristides Villanueva y lamentablemente deja dos niños, como lo dice la vecina, sin protección. Pablo, gracias, ¿eh? nos quedamos ahí en la zona, muy amable, doloroso obviamente el testimonio de esta vecina.